Hola, en el video de hoy te vamos a mostrar cómo ver las distintas suscripciones que puede tener un usuario. Podemos filtrar las suscripciones por, por el usuario, por el código de cliente. Podemos establecer un rango de fechas mediante estas opciones y podemos realizar también una búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada podemos filtrar para que nos devuelva únicamente los usuarios, las suscripciones de usuario activas, las canceladas. Podemos filtrar por suscripción o también podemos filtrar por empresa. Al hacer clic en aceptar nos devolverá los resultados que correspondan a estas propiedades.